Quiero adorarte en espíritu y verdad Que mi oración esté llena de sinceridad Que no suene falso el sonido de mi voz Quiero ser verdadero oh, oh. Quiero adorarte en espíritu y verdad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 ser verdadero en mis palabras en mis hechos en mi oración y en mis sentimientos en mi vivir en ti quiero ser verdadero De pronunciar quiero alcanzar tu misericordia desde mi corazón Ser verdadero oh, oh. en mis palabras, en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos, en mi vida. Hechos en mi oración En mis sentimientos En mi vida en ti Quiero ser verdadero Quiero ser Verdadero